Muy pero buenas tardes amigos de YouTube, señores de Uronera Vino el invierno, me dije la barba <risas> Vamos a dar un tema hoy que es eh, bastante eh, problemático o, o en realidad genera mucha confusión Que es el tema de bacterias Y específicamente las colifecales o enterobacterias Como Ekerichia coli, Salmonella, Shigella eh, Y otras que son las más patógenas o son las que pueden perjudicar al ser humano, ¿sí? Están presentes, por supuesto, en excrementos humanos. Muchos me dicen que hacen compost porque el tema de la temperatura mata estos patógenos o bacterias, ¿sí? Y la realidad es que el vermicompost eh, es mucho más efectivo en reducir o eliminar el 100% de las bacterias patógenas del compuesto que estemos echando por supuesto que aquí hay cosas a tener en cuenta eh, si uno hace bien el compost y mantiene la temperatura, la fase termófila, durante 15 días a 55 grados hay destrucción de bacterias pero no siempre el compost se hace bien y esto viene porque he escuchado por ahí información falsa o, o es desinformación de que eh, el, el, el museo decía esto, se, se generan 17 kilos de papel higiénico al año y no son reciclables. En realidad lo que se hace es, recomendamos no echar excrementos de animales o humanos dentro del compost, porque las personas en general no están muy encima de eh, en los procesos físico-químicos que suceden, entonces puede haber eh, problemas a posteriori, pero en realidad... Eh, la naturaleza descompone el 100%. ¿sí? Voy a dejar aquí abajo unos, unos documentos científicos en cuanto a tratamientos de biosólidos ¿sí? o, o lodos de tratamientos de, de, de aguas negras o arbas grises, ¿sí? lo que sean excrementos humanos. ¿sí? En todos los casos, eh, el 100% de las bacterias patógenas o coliformes fecales del intestino... Desaparecen y hay casos de 2, 7, 20 o 60 días Nosotros aquí en el vermicompostador en, en general dejamos al menos 45 días eh, para cosechar Y su posterior uso en agricultura O sea que con esto rompemos otro mito Que es que el vermicompost no destruye las bacterias colifecales ¿sí? Así que bueno amigos eh, bájense los documentos si quieren chequearlos eh, Les agradezco estar aquí nuevamente Si les gusta el video denle un like Compartan, suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima